Atención. Atención. Atención. Atención. Atención, méteme una base de la ciudad que había antes que, que mole, que ah. mole, que ah, mola. Fuerte, ¿no? Pues venga Si el tema va en serio, vamos a hacer el clic, Porque me da la sensación de que está a punto de pasarnos algo